Dios Tucuita Rurazkamanda La historia bíblica en Génesis capítulo 1 y 2 Cae presentación Napo Dios tucuita Dios tu cuita rurazca manda el eh, lein leingi castellanupi Génesis capítulo shuk versículo shuk manda veinticinco cama katingi veintisiete veintiocho paz katingi Treinta y uno, mana y tiar kai pacha mi Dios, tu kuita kai pachata, jawa pachata paz. Kai al papi. Tu cuipartipi partipi tu tuta karka. Yaculia tiarca, Dios pasama yaku jawapiti Chasnakapi Dios puncha tu cuchuni sarimarca Chasna puncha tu curca Pairicusa Chaiwasha chai punchata chaupichirca Punchak lea partita, punchaniza punchanisa. Liantu partita, tuta nirka. y kunata, nyupa pundata rurarka. Kayandi dios nirka. Yaku ukupi tiachu, pati puptis kashina. Chasnari maskallawa tukurka. Maika yaku hawapi, maika yaku alpapi sakirirka. Chai jarkana churaskata, hawapacha nisa chutichirka, Chasna tukurka y punchapi. Quinza punchapi Dios Nirca. Yacupari Jutiachu, Chupimanda al Paliuxichu. Chasnami tu curca. mar yakunisa shutichirka Chutichirca. partita al Panisa shutichirka Pai Raskatarikusa ali minirka. Chaiwasha Painirka Al papi Alikiwa Winnachu Tukui Muyuta Apari Yura wiñachu Tukui Dios Rimaskashina Tukunakurka Al papi Tukui Laya Aliquiwa Winnachu Laya Mirarirka Tukuilaya Laya Muyuta Apari Yura Kuna Karan Laya Paypakiquin Laya Yata Mirachisa Dios tukui tarikusa ali minirka tukui y kunata quinza punchapi irurarkami Chusku punchapi dios jawa pachapi tiaska kunata irurarka. Puncha tuta punchalla, ricuchicunata rurarca. Puncha ricuchita, yali hatuta rurarca, indiniscata. Chututa, ricuchita, yali y chilanayata ruraza, quilla nisa chutichirca. estrellakunata estrella chututa hawapitia chututapiricuringapanirca. Tuquichaycuna, ricuchinacuchu. Puncha, quilia, guata, tiaska, kunata, nisarimarca. Tukui pairi, maska mandalia, tukuskata ricusa, ali minirka. Tukui chai kunata, chusku puncha, pirurarca. Pichka punchapi dios nirka. Yakupi wanguria ichakuna tukuna tucunacucho. Guairapi imalaya wamburi pishkukuna tukuna nirka. Chasnanipi imalaya wamburikuna tukuna kurka. Yakupi wairapi. Dios chasnarasa tukui cataricusa nirka. Miraichi tukukuna kuna ¡Kaipachata Honda Chichi. Chasna Nipi, tuku chakuna Miranakurka, Kikin, Layalyata, mirarisa! Dios Pai, Ruraskatarikusa, Ali Minirka. Tuku y punchapi Rurarka. Su tapunchapi, dios Nirka, al mirachu tukui y aichacuna, guagracuna, tuku y huihacuna, chasnalata sacha aichacuna, playapi al papi himalaya tukunakuchu. tukunacuchu, karanshupa ykiquinlaya aichatiachun misa. Chasnarimapi karita Carita huermita Paz Rurarca, Tukuchaikuna, Alikas, Katarikusa, Dios, Alikanakum, Misarimarca, Chaiwasha, Paikunata, Nirka, Miraichi, Kaipachata, Hundachichi. Dios runakunata ruraskamanda Dios runata rurangapa kasnanirka Haku runata rurashu Nyukanchishina kangaparashu Pai Paituku yachakunata kuirachu. Yakupiti akunamanda Al papi purikunamanda. Bishku kunamanda paz. Pasa tu Tuku kunata manda cachu. Chasnanisa, Dios, Alpata, Japisa, Runata, rurarca paishina Kangá, pararca Chayuasha, Dios, Singamanda, Pukurka, Causaruna Tukungapa. Tukui, Alikunata, Ruranata, Usha. Brunatarascawasha, Dios, Shupambapi, Achkasuma, Mikuna, Wayu, Yurakunata, Tarpurka. Chupi, Shungupi, Chikapa, Kausanata, Ku, Wayuya, Yurata, Winyachirka. paz Ali cascata Mana, Ali Kaskata, Rixichi, Wayuya, Yurata Paz, Tarpurka. Chay Yurapa, Wayuta, Miku, Ali Kaskata, Mana Ali Kaskatarixi Sakiringa. yuracuna Pambapi Dios Chay Karita Churarka. Kuirachunisa. Chasna Churasa Pay Tu Manda Wayuta japisa Mikunata Ushangi. Grandi. chumandalia Ama Mikungichu. Chay, alikas, kata, mana, alikas, kata, riksichi, yuramanda wayuta ama mi kungichu, mi kusaka, y patukungi, Chaywasha Dios tuku ilaya y chacunata chayiruna pama apamurka paishutita churangapa, Chai runaka tuku ikunata chutichirka. Tuku chakuna karindi guarmindi kanakurka. Runalia zapalla karka. Chasnakapi Dios nirka. Runa zapalla kausapi manalichu. Pairaiku shuyana patarasha minirka hmm. hmm. mm -hmm. Chasna niska Dios chai runata guanyuk Pai puño Dios shukustilla tuyuta liuxichirka Chaywasha tapasa sakirka karipa kushtilyamanda shuwarmita warmita rurarka chaimanda karipama puyasa rikuchirka kari warmita nirka. kai kanyuka tullumanda tullumi nyuka chamanda ichami warminiskata shu tichisha pai nyuka karipamanda lyukshi Chaybreu Ximipi, Kari Nisa y Guarmi Nisa y Guarmi Karipa Tullumanda Ruraska Kaskaraiku, waya Kausakuna Uras, Kari Paipa Yayakunata Sakin, Paipa Guarmiwa Shukliashina Tukusa Kausangapa. Dios runata ruraska uras, cari warmi mi paz, cara causa na curca. mana pinganata yacha ka, na, kurka Dios tukuipai ruraska kunatarikusa, ya pa limi nirka. Chas tu sukta punchapi. Canchis punchapi, Dios amarca tukuipai ruraska kunamanda. Tukuskani, Nukaleirkani, Dios tukui Taruraskamanda camanda, na pukicho chimipi. Pagracho,